vamos a demandar a Color por el cierre de PanoTour. Y tú deberías unirte a esta demanda colectiva, en este video te contaré qué hacer. Hace pocos días recibí este comentario en el video de la semana pasada sobre KR Pano, me lo mandó Roberto Rubio desde Ibiza. Soy un recién llegado a este fantástico mundo de la foto 360 y en julio de 2018 compré PanoTour Pro y Petegui Pro. Pagué 483 euros por PanoTour a los pocos meses me enteré del hundimiento de este software. Me sentí como estafado. Roberto se sintió estafado, ni más ni menos, y lo entiendo perfectamente. Solo dos meses antes del cierre de Color, le vendieron una licencia. Desconozco en qué fecha tomaron la decisión de acabar con Panotour, pero se me hace difícil de creer que dos meses antes de cerrar estuvieran aceptando nuevas compras de licencias. Obviamente entiendo la decepción de Roberto, la sensación de ser estafado es totalmente comprensible en este caso. ¿Cuántos compradores como Roberto pagaron por la licencia a pocos meses del cierre? Pero del otro lado estamos los veteranos que llevamos usando Panotour por varios años. En mi caso, la primera licencia la compré justamente un día de marzo como hoy, hace siete años. En este otro video te conté que invertí en el software mil euros. Así que alguien podría pensar, pero Mario, ¿qué quieres reclamar si esos mil euros ya los recuperaste en todos estos años de uso, en todos los tours que vendiste? Y bueno, en eso sí hay mucha razón, claramente. Si compro un software para mi negocio es porque lo amortizaré con el producto de mi trabajo, claro. Sin embargo, hay una serie de afectaciones que van más allá del costo de una licencia y que pueden valer mucho más dinero que la propia licencia. Por ejemplo, ese cierre, aunque ya sabemos que no implica que en teoría podamos usar el software, sí implica que deberíamos buscar una alternativa sostenible en el tiempo. No es lógico usar un programa que ya no tendrá más soporte, que no crecerá, que no tendrá mejoras, que no avanzará al ritmo vertiginoso de la tecnología, pero peor, que en algún momento producirá archivos inservibles y obsoletos. Eso quiere decir que los profesionales nos vemos obligados ¿eh? obligados a buscar un nuevo software y a comprarlo. Y aquí viene la primera afectación económica. Tengo que sacar de mi presupuesto, de mi bolsillo, el dinero para comprar un nuevo programa. Si me voy por la opción de pan tendré que invertir 349 euros. Si escojo 3 de vista, la inversión está por alrededor de 499 dólares. Pero ahí no para todo. Existe una curva de aprendizaje, ¿eh? cuyo valor puede superar el costo de la misma licencia. Quiero decir que tendré que gastarme un dinero en capacitación. Por lo pronto no existen cursos de ninguno de estos programas, pero tranquilamente el valor de una masterclass podría estar alrededor de unos 250 euros más todo lo que esto conlleva pasajes a la ciudad de la masterclass, hotel, comida, etc. Y si no existen cursos, esta cifra se incrementa. Es un valor que, que los fotógrafos no solemos calcular, pero mira esto. Al no existir ningún workshop sobre el software, tendrás que gastarte un tiempo leyendo documentación, viendo los pocos videos dispersos que existen, entrando a foros, preguntando y haciendo muchísimas pruebas de ensayo y error para obtener eh, un resultado pues, al final satisfactorio. ¿Has calculado eso cuánto cuesta para aprender a usar? Un nuevo software de este estilo, en mi caso, que soy conocedor de tecnologías web y tengo una experiencia de 20 años en HTML y CSS, estaría gastándome cerca de 120 horas, es decir, 15 días de trabajo a jornada completa, es decir, 3 semanas. ¿Cuánto cuesta dedicarme tres semanas al aprendizaje de un nuevo software? Esa cuenta es muy fácil de sacar. Si en un mes un fotógrafo produce usualmente, por ejemplo, por hablar de una cifra, $5,000 dólares, quiere decir que esa curva de aprendizaje le costó la bobadita de $3,750 dólares. Y esa es la verdad. Eso es lo que cuesta aprender. Lo que pasa es que esos procesos de aprendizaje los fotógrafos casi nunca los calculan. Pareciera que son intangibles, difíciles de calcular. ¡Falso! Sí se puede calcular. Es más, Tienes que saberlos calcular para que sepas valorar tu trabajo y ponerle precio a tus fotos. Así que, solo hasta ahí, sabiendo que debo comprar una nueva licencia y que tendré una curva de aprendizaje de un nuevo software, estamos hablando tranquilamente y sin sonrojarnos de una afectación de más de $4,000 dólares por fotógrafo. Pero ahí no termina todo, tú tienes clientes a los que les has hecho sitios web. Sitios web. Sí, señor, sitios web. Porque lo que hacías con Panotour era justamente eso, un sitio web creado a partir de unas fotografías, pero al final un sitio web. Entonces tú generaste en cierta medida un compromiso con ese cliente, una relación a largo plazo. En mi caso, la garantía que ofrezco de un tour virtual se limita a un año, justamente porque conozco que después de un tiempo no puedo tener la carga de mantenimiento eterno de un sitio web, te insisto. Si algo dejara de funcionar en el tour del cliente estando en periodo de garantía, yo tendría que asumir el costo de migración de todo el tour virtual a otra plataforma, es decir, tendría que repetir el trabajo. Pero ¿qué pasaría si en el futuro cercano, el día que deje de ser funcional PanoTour, un antiguo cliente me llama y me pida algún cambio en su tour virtual? Tendría tres opciones. Decirle al cliente que tiene que pagar de nuevo el tour virtual, ya que toca hacerlo de nuevo en un nuevo software porque a los señores se les ocurrió la grandiosa idea de cerrar color. Esa sería la primera opción, ¿y qué crees que te va a responder ese cliente? Te va a decir, ¡estás loco! ¿Cómo voy a pagar otra vez? Y tendría toda la razón en colgarte el teléfono, mandarte a la m*** y no llamarte nunca más porque creerá que eres un abusivo. La segunda opción es que agaches la cabeza y seas tú quien asuma el costo de hacer de nuevo el trabajo del tour virtual en tu nuevo software, todo para no perder el cliente, con lo cual deberías sumar ese tiempo a la pérdida que te produjo la gente de Color por acabar unilateralmente con el contrato del software. Y la tercera opción, tan sencilla como decirle es que no se puede, que, que no lo harás, con lo cual estoy seguro que terminarás perdiendo el cliente. ¿Habías pensado en esto? Bueno, pues eso tiene un costo que sería una afectación económica, producida por la decisión de Color, que se suma a los costos antes mencionados. Por esto, un grupo de fotógrafos liderado por el veterano fotógrafo Luc Villeneuve, con base en Quebec, Canadá, han emprendido la acción de juntar a todos los fotógrafos que compraron alguna licencia de Color, no solo Panotour, sino Autopano Giga, Autopano Video o cualquier otra licencia. Lo importante es que estos fotógrafos que se sumen hayan tenido un ingreso a partir del uso de las licencias adquiridas, es decir, que hayan vendido tours virtuales. Inicialmente la idea consistía en poder recuperar el código fuente para poder seguirlo utilizando apropiadamente. Eso hubiera sido una maravilla. A ver, que por ejemplo, Color hubiera dicho OK, acabamos la empresa, pero aquí está el código fuente, señores la liberación del código hubiera sido un gesto de caballeros, un cierre por la puerta de adelante. Hubiera sido como decir, muchas gracias fotógrafos por haber creído en nosotros, sigan trabajando con la solución y hasta luego. Y es que esto no es impensable, de hecho, así recuerdo que sucedió hace muchos años cuando se inició un software llamado Joomla, a partir de los restos de otro software llamado Mambo. En fin, que hubiera sido lo mejor. Pero esto ya no es posible, así que existe otra opción que los abogados que están liderando el proceso. Exactamente la abogada francesa Judith Score, han visualizado y es una indemnización, que a las luces de los argumentos eh, que les he expuesto en este video, no es descabellada, es lógica. La ley que le aplica a color es la ley francesa y bajo estas leyes, según el estudio inicial de los abogados, existen posibilidades de entablar una demanda colectiva. Entonces, si te quieres sumar a esta reclamación, recuerda los requisitos. Primero, haber comprado alguna licencia de color y segundo, haber recibido ingresos que se encuentren relacionados con la licencia que compraste. Si te identificas con estos dos elementos, el paso siguiente es sumarse al newsletter del grupo, cuyo enlace te dejo en la descripción. Y segundo, descargar el documento de Word que te dejo en la descripción, llenarlo con tus datos y enviarlo al correo de la abogada que aparece en pantalla. Comparte este video por WhatsApp, Facebook o Twitter a alguien que pueda haber sido afectado por color. Tanto él como todos los demás fotógrafos te lo agradeceremos. Gracias por ver este video y ya sabes que te veo en 5.